Dos agentes disfrazados de parroquianos ingresaron en un antro. A raíz de una denuncia que indicaba que en aquel lugar se practicaban actos promiscuos públicamente. Los hombres de la ley, bien camuflados, exploraron el recinto y a los clientes con mucha atención. Pasaron dos, tres, cuatro horas, y nada anormal sucedía. Todo parecía estar en orden, la gente hablaba, tomaba su copa de vino o cerveza es decir nada extraño de lo que sucede en cualquier bar de pronto cuando estaban a punto de marcharse sin encontrar nada los invadió un fuerte olor a semen los hombres de la ley se pusieron alertas se miraron entre sí extrañados de dónde podría provenir este aroma a semen desagradable revisaron el baño discretamente miraron discretamente en la cocina Detrás de la barra, y nada de nada, el olor a semen seguía persistente. Un hombre casi ebrio que estaba en la mesa contigua de los agentes de civil. Observó la preocupación de sus vecinos y no tardó en darse cuenta cuál era el motivo de que estos hombres estuvieran inquietos y molestos. Obviamente por el fuerte olor a semen. Sin vacilar un segundo, aquel parroquiano desconocido se dirigió a ellos y les dijo no se preocupen por el aroma es que el camarero acaba de eructar